Leo Acevedo ¿Hay mucha diferencia en jugar rol en persona que online? Por ahora solo juegan Sí, hay, hay una gran diferencia Y es que jugando online Son dos experiencias diferentes ¿sí? el, el objetivo es lo mismo Jugando online vos Como DM tenés muchas herramientas para preparar el tablero Los tokens, tenés todos los tableros Tenés todas las fichas Pones música y la escuchan todos Y podés preparar música para todas las escenas Tenés luces dinámicas Tenés un montón de cosas para hacer. Y eso está re bueno, o sea, nunca te va a faltar una miniatura específica para un monstruo que vos quieras usar Pero jugar en persona tiene un gusto diferente, jugar en persona es juntarte con tu grupo de amigos Tomando, todos llevan comida generalmente y si hay algo para comer mientras juegan, algo para tomar Y se ríen y los ves y, y puedes abrazar a la gente, puedes golpear a la gente, ah, hay como... Es otra dinámica, porque es mucho más personal cuando estás en, en persona, ¿no? <ríe> como sea pero ninguna de las dos es, es mejor que la otra Es mucho más cómodo jugar online También te permite jugar con gente de otro país, eso es una locura Y... Eh, la verdad que sí, es, es diferente, es muy diferente jugar en persona o online Hay gente que prefiere una a la otra Tampoco a veces tenés las opciones, a veces solo podés jugar en persona o solo online Pero la verdad es que mientras puedas jugar rol, ya estás Francisco Pico. La tabla de recompensas por nivel me parece algo desbalanceada. Puede ser. El tema de las tablas de recompensa de los, de los manuales es que para mí están buenísimas usarlas si las usas todo el tiempo. Si las vas a usar una sola vez o dos, se va a sentir raro. Pero si vos las aplicas todo el tiempo y aplicás la regla de recompensa de esos objetos y, y cómo se consiguen, está súper balanceado. Porque esa es la, va a ser la única manera de conseguirlo. De todas maneras, es una tabla al azar y en la tabla al azar puede pasar de todo. Así que hay que tener cuidado con, con los números que salen. Matías García. Hola, Lion. Soy Maga del Discord. ¡Ey, Maga! ¿eh? Ahora, te, ahora te ubico. ¿Cómo va? ¿Hay una regla un material con Bru que te gusta usar o que hayas usado? Sí, hay, hay varias. Hay una, de hecho, que, que la aplico en la aventura que estamos jugando, que creo que yo, la, la, la he mencionado. Pero la regla la, se la saqué a Siruk DM, que es cuando un jugador tiene un crítico en vez de agarrar los dos dados y tirarlos tira un solo dado y el otro es siempre dado máximo o sea que si, si tiene una espada larga y es un 8 hace 8 más el dado más su bonificador de fuerza como para que se siente un golpe de verdad eso está re bueno también se, también se aplica a los enemigos porque las reglas de los críticos para mí tienen que ser así y esa me gusta mucho eh, cómo está hecha y después como reglas escaseras súper establecidas no tengo Tengo resoluciones en el momento eh, Cuando hay una situación que no sé, que no sé cómo resolver O que las reglas no, no protege, digamos Pero esa, esa es una que, que me gusta y, y la mantengo Vicente Flores ¿Cómo justificarías un forjado Bloodhunter ya que no bueno no tiene sangre? Buena pregunta ah, Ahí hay un partido de fútbol, ¿eh? Eh, un forjado Blood hunter La verdad que no me acuerdo si, si... O sea, no tienen sangre, eso va a complicar las cosas Pero creo que con justificar que se hace daño ya debería ser suficiente Yo, yo entiendo, digamos, que, que el, el, el lore de la, de la clase hace que pone da su sangre para conseguir algo más Pero eh, con, con hacerse daño, o sea, si se puede aplicar la mecánica yo como de me buscaría la manera de que ese jugador juegue con ese personaje No, Jacques Moreno ¿Qué tan importante es la sesión 0 y qué tema deberíamos hablar? La sesión 0... Es como... A ver... Es súper importante Sobre todo, es más importante si no la hiciste Si no la hiciste y después surge algún tema que podrías haber editado en la sesión 0 es como no hice la sesión 0? Así que, es aconsejable hacer. ¿Qué temas hay para charlar? Hicimos un video sobre esto, pero para mí es importante que eh, establezcan límites. Por ejemplo, eh, qué les gustaría jugar, cómo les gustaría jugar, al DM también le gustaría que, que explique más o menos de qué, de qué va a ser la aventura. En, en mi caso, en las niveles de luna yo le dije a los chicos que va a haber un barco y va a ser exploración y van a dar vueltas por todos lados. Y, y cada uno se hizo un personaje más tirando hacia hacia lo naval, así no quedaba nadie afuera después también están los, los temas de los, de... los temas mucho más sensibles eh, tal vez como DM vos querés tocar temas que pueden llegar a, a, a molestar a alguien o pueden ser complicados de tratar para alguien que no está listo para para, para interpretarlos, así que podés charlar ese tema también organizar los días de juego eh, la, los horarios de juego y. A ver, eh, la idea más o menos es establecer un pequeño contrato social diciendo: Sí, nos vamos a poner las pilas, esto es lo que queremos hacer, esta es la forma en la que queremos jugar y va por ahí. Yo, yo lo recomiendo hacer, sirve mucho, sobre todo para la parte de preparar la aventura o preparar los personajes, porque ayuda a que todos más o menos sepan qué va a pasar o, o de qué se va a tratar. Y después tiene toda la otra parte de, de bueno, por ahí... O, o vos como Demi incluso no estás interesado en tratar un tema pero un jugador dice yo que yo quisiera hacerlo y vos decís, bueno, sí no, y se establece un, un acuerdo para ver hacia dónde va eso. A ver acá... Uy, cuántas preguntas que... Acá está. Santiago López Ochoa. mejores por el módulo en el que están constantemente están cruzando caminos con criaturas muy fuertes. ¿Esto lo has aburrido o de interés para luego ir por ellos o tenerlos en mente? El tema de, de si es aburrido o no, preguntáselo a tus jugadores. Para mí, como DM, es importante evitar repetir siempre que pasa lo mismo. Así que si, si la sesión anterior tuvieron un, tuvieron dos combates contra dos monstruos, y la sesión que sí se iban a tener otros tres combates, y la sesión que sí se iban a tener un combate más, tal vez se vuelva un poco repetitivo y vos tal vez tengas que buscar la manera de, de encontrar otro camino. Pero por otro lado, tal vez esto a los jugadores les gusta. Así que preguntale a ellos. Y de, sobre todo, fíjate si a vos te aburres, porque si a vos como DM no te aburre tanto hacer combate y a los jugadores les está interesando, puede ser una, una simple campaña de lo que se llama eh, hack, hack and Slash, y, ir a matar monstruos. Eso puede funcionar. Así que ten en cuenta que tanto te divierta a vos y que tanto a, a tus jugadores. Si alguno dice, che, por ahí sí, digamos, estaría bueno hacer otra cosa, o tener más espacio para interpretar a los personajes o hacer una misión diferente, ahí probá, probás una misión de sigilo, probás una misión de diplomacia, alguna misión de misterio. Nancy Santos, ¿cómo determinar cuando has metido suficientes reglas a su sistema homebrew? ¿Crees que es bueno meter mucho o cambiar tanto el sistema? Lo de las reglas homebrew es un tema particular porque. Por un lado, hay muchas muy buenas, hay recomendaciones muy copadas, pero por otro lado los jugadores tienen que estar al tanto de esas reglas. Modificar las reglas en, en un juego es algo sumamente eh, brusco, así que los jugadores tienen que saber exactamente cuáles son las reglas que se modificaron y las tienen que tener presentes todo el tiempo. Si a vos te gusta jugar con 27 reglas homebrew o 49 o qué sé yo, 150 páginas de reglas homebrew, no, no, no cambia el hecho de que si al grupo también le gusta, ya está, no importa nada. Eh, ahora, si, el, si eso interviene, si todas esas reglas con intervienen a la hora de jugar y generan más problemas O ocupan mucho tiempo eh, cuando están dirigiendo, cuando están tomando decisiones, por ahí sí hay que bajar un montón de reglas con La idea, quinta edición se diseñó para que sea más simple y para que sea más rápido. Así que si, si se aleja mucho de eso, A vez molesta un poco al grupo. Pero si están todos de acuerdo. No hay problemas. Elio Sierra. Yo quiero tener un payaso. ¿Alguna idea? Sí, está... Si no me equivoco, lo, hay una escuela, un colegio de bardo que es medio de circo y hace malabares, ahora no me acuerdo cómo se llama, pero buscar la clase bardo y, y las subclases que tiene, hay una que es tipo un payaso. O sea, no, no específicamente un payaso, pero te da las herramientas para hacerlo. mentores, Pregunta. Tuve esto NPC en el Urem. El NPC que deberás hacer y es el favorito de la parte según vos. Hay, hay algunos muy, como Manreel es, es un, un, un favorito, tanto del público como que de la party, por más que, que les cueste interactuar con él porque eh, yo sospecho que ellos lo tienen medio estúpido, eh, es muy divertido usar a Manreel, sonrisas, es, es un gran personaje, de, de a poco fue fue decayendo del de favorito del público Porque se empezó a mostrar más Su, su, su rastro, pero es muy divertido usar Dur, me encanta eh, Los NPCs que aprenden a hacer cosas Durante, durante la historia Está genial Porque <coughs> Ellos tienen una misión muy simple, ellos quieren simplemente aprender lo que están haciendo y Edur es uno de estos personajes que quiere aprender, quiere aprender a pelear y no sabe, todo el resto del grupo está ocupado en cualquier otra cosa y él quiere, él quiere usar su espada y quiere hacer bueno usando su espada Entonces como que tiene una misión aparte, y es más importante que la misión principal eso siempre es divertido Me gustó mucho usar a Flint, Lo usé poco pero estuvo re bueno Eugario es, es muy divertido usarlo, sobre todo la reacción que tienen instantáneamente los jugadores. Sabrón 3122. Mi estimado, recientemente me a una campaña que inicia a nivel 14. Mi nivel máximo de campaña es 5. Y me preguntaba si me darías un consejo de cómo crear un personaje. Más que nada que use magia. Empezar a nivel 14, wow. Bien. Para mí es tentador, es súper tentador agarrar la hoja, poner 14 y empezar a ponerle todo lo que tiene. Pero sí, si van a armar a un personaje a nivel alto, es mucho, mucho más, más. No es más rápido, sino es, es más seguro que el bar es bien. Si pones nivel 1, le pones anotas todo lo que tiene nivel 1. Después lo subís a nivel 2 y anotas lo que tiene nivel 2. Y vas así, nivel por nivel. No te saltes nada, anota todo lo que esté a cada nivel. Para no perderte nada, si en un momento ganas magia, listo, notas todos los hechizos que ganaste ese nivel y después seguís Y hacelo paso por paso si no se te escapa nada, porque a nivel 14 el personaje tiene un montón de cosas Sobre todo si usa magia, si usa magia tienes más cosas todavía que las demás Y eh, preguntase si, si van a tener objetos mágicos, ya a nivel 14 probablemente haya Si no hay no importa, pero es importante saber qué objeto tenés A nivel 14 ya no, el, el, el equipo inicial no va a tener tanta tanto utilidad de mentores esta voy a responder porque sé la respuesta Choripan, en pan de chipa buena idea o el tobajón cuando vos tenés algo que es muy bueno o era otra cosa que también es muy buena lo que puede pasar y es muy probable que pase es que tengas demasiado bueno y eso genere una situación mala yo probé el choripán y fue demasiado Fue demasiado demasiado de todo y, y, y me cayó muy mal, <risa> porque es muchísimo, muchísimo todo. ¿Cómo incluyes vos el trasfondo de los personajes con las misiones e historias? ¿Vas? ¿Vas? ¿Vos creas misiones, lugares con especies para cada uno? Y yo... Primero, generalmente surge la idea de crear una aventura, una misión, una campaña lo que sea y después le pido a los jugadores el, la historia de ellos y trato de, de involucrarlos directamente con las cosas que yo hacía. Si en la, en la, si en la misión había una persona importante con un apellido, lo que sea, agarro algo de uno de los jugadores, lo tiro ahí. Si había alguna, algún objeto interesante, se, se lo doy a alguno de los jugadores, como para que esté relacionado. Para que se haya, haya algo que los conecte directamente con el, con el mundo en el que están. Y que sea todo un poco más, eh, más rápido y más natural el, la, la unión de ellos con la, con la aventura. Nacen Santos, consejos para pedir retroalimentación a los jugadores como Master y consejos para dar retroalimentación como jugador a lo... A, de un jugador a un Master, perfecto Esta es una gran pregunta, porque nosotros siempre decimos Pidan y den feedback, pero digamos, ¿a qué nos referimos con esto? La primera pregunta de todas es, ¿les gustó? ¿Qué les gustó? les gustó sí o no? ¿Qué les pareció? Yo les pregunto, digamos, ¿qué les pareció el misterio? ¿Qué les parecieron los malos? ¿Qué les pareció? Eh, ¿Cómo se revelaron las cosas? Hubo algo que no les gustó, hubo algo que que les pareció que es, hubiera sido mejor de otra manera Y, y como so, cuando sos jugadores, esta parte me re gustó, esto no lo entendí, creo que me perdí un poco de información acá Me encantó el monstruo, te interpretaste re bien, mantuviste las voces de los NPCs cuando cambiabas de NPCs eh, O oh, oh, oh, digamos, ahí ya... También sigue la, la, la parte de... Creo que... La descripción de los lugares está un poco poco bajón. Tal vez podría aceitar un poco eso. O, o del máster a los jugadores. Siento que en vez de interpretar a su personaje, simplemente están reaccionando y tirando los dos cuando lo necesitan. ¿Les parece que es así? Tal vez yo me estoy perdiendo algo. Siempre cuando den feedback... Eh, Estén abiertos a la posibilidad de equivocarse, de, de, de decir algo que tal vez está mal. Importantísimo, no se tome nada personal. Cualquier tipo de feedback o de retroalimentación es útil. Incluso si tal vez sea por error algo, ¿no? Vos, qué sé yo, tal vez te dicen... No estás interpretando a tu personaje y vos decís, pero... Tuvimos una charla re larga en la taberna donde el personaje expuso toda la historia de su vida todos sus amigos y, y el DM dice Ah, posta, es verdad, perdón no, me, Se me fue, solo estoy pensando en el combate Entonces ahí el, el master no está diciendo que está rodeando mal simplemente se equivocó en algo así que hay que estar abiertos a equivocarse sobre todo con el feedback vos estás tratando de que los jugadores mejoren y vos como DM también así que estén atentos a eso Pero la idea es hacer, y dar, hacer preguntas y... Eh, proponer opiniones sobre lo que querés saber Y vos como DM también querés saber Hay un par de cosas que necesitas Interpretación, descripción eh, Combates, desafíos, misterios Todos esos puntos que vos preparaste para la aventura Pregúntalos. ¿Qué les pareció tal cosa? Yo, yo lo hago todo el tiempo y los chicos me, me van diciendo Queremos decirles que Primero Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos dieron, por estar acá con nosotros en el disco, en Instagram, Facebook, o sea que estén. Y, y nos comenten, nos ayuden a crecer. Nos, nos sirvió muchísimo a nosotros. Es, es, es un, es un, un gran, gran esfuerzo, pero lo vale. Estamos súper orgullosos de cómo creció el proyecto. Y, y realmente es todo gracias a ustedes. Nosotros le ponemos todo lo mejor que tenemos y, y nos gusta que, que se note. Se volvió una cosa gigante y la verdad es, es un orgullo de nuevo. No, no, no solo el, el, el grupo, digamos, Luciana, Bachi, Max y yo, sino también de nuevo todos los moderadores que nos ayudan: Javier, que estuvo ahí atrás, Azul, que nos hizo dibujos, eh, Akira, que nos hizo los emojis, Coas que nos hizo el overlay, todo. Todas las, las pequeñas formas de ayuda, todas las donaciones que nos hicieron, todas las cosas que nos ayuden a hacer, nos, nos empujan todavía a tratar de mejorar un poquito siempre. Así que la verdad que eh, les deseamos muy, muy, muy felices fiestas, espero que la pasen bien para cerrar, feliz navidad para todos, espero que la pasen bien, tengan un buen inicio de año y nos vemos en febrero. Chao.